me he despertado muy bien me siento media triste así que acompáñame a que yo me sienta mejor a que yo esté más alegre yo nunca pensé ni que hacer un video así en mi canal de youtube pero no, no me siento bien hola mis babies espero que estén todo bien que hagan pasado un excelente inicio de semana hoy es domingo son las 3 y 14 de la tarde y el video de hoy no estoy agitada esa energía que siempre tengo no me he despertado muy bien me siento media triste me siento sin ánimo entonces yo yo no me parado, yo de que me desperté no me he parado de mi cama pero yo quiero sentirme bien así que acompáñame a que yo me sienta mejor, a que yo esté más alegre. Pienso ir al gimnasio y hacer cosas como para sentirme bien, para yo estar mejor. Así que acompáñenme en este vlog que empieza tarde porque yo no tenía batería en mi cámara ni nada, nada, ni nada. Estaba esperando que se me carguen la batería. Así que yo voy a bajar, voy a preparar para ir al gimnasio y voy a hacer cosas que que me guste y voy a hacer cosas que, que me hagan sentir. ya salí, voy para el gimnasio. No voy para el gimnasio donde siempre voy, porque si eran los domingos, serán a las 4 y hoy voy para uno que está abierto 24 horas y 7 días a la semana. Es la primera vez que voy a esa sala, pero espero que no haya mucha gente, porque no me gusta entrenar y hay mucha gente mirándome y eso, no me gusta mucho eso. Hay tantas cosas. Que uno como que wow A mí me da mucha ansiedad ah, De uno me sepa acá O sea, a mí ya me daba ansiedad Pero de uno me sepa acá A mí me está dando mucha ah, ansiedad Que me da así, o sea, yo lloro Yo me pongo wow Aunque yo todo eso yo lo controlo Pero que me pongo así, me pongo triste Lloro mucho, pienso mucho las cosas Es duro, es muy duro y más cuando tú como que te sientes así, sola, sin entender las cosas, sin tener como ese apoyo así de una persona que está al lado tuyo, que sería contigo, que lloré contigo, y que tú... no. Estamos con Dios y eso va a pasar. Yo sé que eso va a pasar y que todo va a estar bien. A mí eso de grabar por YouTube me hace mucho bien porque. Como no tengo es como esa posibilidad así de estar hablando con gente, de estar riendo, así. así. Yo cojo YouTube como si fuera una terapia, así donde yo hablo con lo que me pasa con la mente y esas cosas. Pero yo sé que todo va a estar bien y que yo voy a estar bien y que todo va a pasar. Llegué, yo me metí para un baño porque yo lo que he venido a este gimnasio Y yo me encontré donde no se podía cambiar Entonces yo entré a un baño para que pueda cambiar Porque yo tengo que quitarme esto El jogging que tengo Y ya Porque yo entré con un, con un abrigo Porque así yo sudo más rápido Esa es mi técnica, de no soy coche <risa> <risa> Y mira, Estoy en un baño, señores yo entreno sexy, así me gusto a mí mismo. lloviendo duro, déjame ver. ¡Ay, sí! ¿Y esta lluvia? ¿Y qué fue? Miren. No sé si te van a ver la lluvia, pero o se está lloviendo bien fuerte. Ya yo terminé. Voy para mi casa, me voy a bañar y oh, voy a comer. Me voy a ver la cabeza. Voy a ver si mami quiere hacerme una trenza en mi cabello. En mi cabello. Y lo vemos en el... Porque está lloviendo y no podemos a la cámara. Ahí viene gente. Adiós. Algunos centímetros más tarde... Ya yo, yo me bañé. Mami me está haciendo cuatro trenzas, amablemente. Miren la trenza que mami me hizo. Ahí tengo gomito, están allá arriba. Voy a comer. No me serví mucho. Me, va, me van a criticar, ¿verdad? Pero no importa. Mami hizo carne. Me sirvió un chinchin -chin de arroz. Me lo cojito. Me sirvió un plato chiquito para que se vea chiqui Mami cocina bueno, mami se puede casar de nuevo mm. ¿Sí? Me voy a poner ¿Sí? unos videos claro, y nos vemos ahora. Aquí hay un reguero. Yo soy reguero, o sea, pero no importa. Me voy a poner esta mascarilla. Yo es como un pasito. Él siempre me da la, la sonrisa. Ese es mi niño lindo. Oh. Es mi niño lindo. Mm -hmm. Voy a poner esta mascarilla. Soy para hidratar la piel me lo voy a poner aquí mismo sin tener mi ¡ay! está fría adivinen adivinen ¡fue! ¡fue! <risa> me lo voy a quitar Mira, está duro Voy a bajar, quítame Quítame esto es Mira el Hasta aquí el video de hoy Espero que les gustó No olviden de activar la campanita Suscríbanse, danle, denle like A este video Me siento un poco Me siento mejor que esta mañana Me siento un poco mejor y como yo estaba esta mañana, pero no hay guerrero. Yo soy una hija de Dios. Así que nos vemos en un próximo video. Mis babies. Los amo.